abrimos el espacio para diálogo controversias académicas y demás que puedan presentarse. Por favor, compañeros. ¿Quién dijo yo? ¿No? ¿alguien más? Ahorita, por ejemplo, ahorita la cuestión de partidos políticos es muy importante por la coyuntura que estamos viviendo. Por ejemplo, pueden venir varias preguntas. Pues a ver si sí, también. Sí, bueno, vamos no, sí. a compañeros. Eh, bueno, primero sobre el término ¿no? de esquizofrenia, sí, eh, bueno, porque conozco un poquito la definición de esquizofrenia, eh, si es la, el término adecuado, pues en realidad pues es como toda una coyuntura ¿no? y un este a un momento de transición eh, respecto a. Pues un, un, una transición que está ocurriendo, ¿no? que justamente no es de ahora, sino que viene desde tiempo atrás. Y si ese término este, captura esa transición que no se queda en lo, en lo legal, sino que va más allá, como dices, en la transformación y en el avance que están teniendo los, los movimientos sociales. El segundo, eh, yo quisiera, eh, bueno, un comentario, o cómo ves tú, eh, hablas igual lo de Bolivia, ¿no? Estos procesos que ocurrieron en Morelos con los municipios indígenas que llegan por lo legislativo y si no es igual esta forma que está buscándose el Estado, ¿no? de ahora cómo agarrar estos términos y empezar, empezárselos a echar a su bolsa. También está en Hidalgo el municipio indígena de Santiago de Anaya ¿ah? y, y que son municipios que no para nada plantean, por ejemplo, los procesos o las discusiones que se están generando en Michoacán o a, ahora en Chiapas, en, en Guerrero ¿no? entonces igual a mí me gustaría eh, co, con, bueno eh, un comentario este, eh, comparad, comparando esos procesos que llegan por ejemplo en Hidalgo con Santiago de Anaya y en, este, en Morelos con Xochotla, eh, Hueyapa no me acuerdo los nombres, el nombre de otros dos me parece y este, en otro eh, bueno yo creo que sería de comentario. Hola hablando, buenas tardes. Este, muy este, entendible. Como abogados sabemos de lo que estás hablando y, y, este, y realmente es una, este, un planteamiento esquizofrénico. <risa> ¿Hasta dónde va a llegar esta esquizofrenia si es que este, este nuevo gobierno que pensemos que, que llegará? Este, puede ser que sea una este, para ese premia? Hola, gracias por tu posición muy interesante eh, tu reflexión ha ido por el lado de eh, entender cómo ejercer la autonomía de pueblos indígenas eh, siendo o haciendo resoluciones creativas de cómo cómo se puede imaginar eh, aplicar el Derecho de manera creativa. Eh, con respecto a la cuestión académica sobre qué, se debe, qué, qué pueden mirar como investigación en este contexto que tú has planteado, eh, creo que lo has expuesto de manera implícita el hecho de que eh, también a la academia le requeriría este, examinar cómo, cómo actualmente se está dando estas resoluciones las soluciones me, me, me refiero en el campo de la realidad y cómo, por ejemplo se están dando los procesos locales, se están organizando y realmente están logrando cosas de manera imaginativa entonces me gustaría también tu reflexión más explícita en la cuestión de eh, si es que a la investigación académica estoy poniendo investigación académica de manera muy como concepto muy general porque claro, ahí tendríamos que ver como lo están mirando la antropología, como lo están mirando las ciencias políticas. ¿no? Este, pero si, si desde el lado de la investigación eh, estamos, como se diría, al tanto al día, o, o, o estamos a la par de, de lo que está sucediendo, o estamos aún atrasados. Gracias. Bueno, empezamos con esas tres y quedan pendientes uh, dos compañeras, tres compañeros más, cuatro ok, eh, sí, nada más porque si eh, sí, ah, eh, no se me pierde voy a tratar de ser eh, lo, más, lo más breve posible eh, mira, yo, yo creo que el término de, de coyuntura es eh, perdón, de, de, esquizofrenia es de coyuntura, No, nada es permanente en lo social eh, pero me parece que es importante porque si no, no estamos entendiendo me parece que eh, como les digo, uno de los grandes problemas de la teoría crítica del derecho que se ha construido es que no ha puesto la suficiente mirada eh, en ver justamente esta heterogeneidad en interna del derecho estatal, esta incoherencia estas grietas y no lo ha hecho en buena medida porque la mayoría, creo yo esta es una hipótesis, la mayoría de los teóricos críticos de derechos no son abogados incluso por eso muchos abogados los descalifican muy rápido porque den, bueno, esto en idea suena muy bien pero a ver en la práctica cómo, cómo se haría ¿No? Entonces creo que hay un poco un dejo de, no sé si de desprecio, por decirlo así, pero así como decir, bueno, es que eso es, es, es así, es colonial, es cualquier cosa y insisto, no es que no lo sea. ¿no? Entonces a mí me parece que esto es una cuestión de coyuntura, ¿no? es una cosa que define un momento, no sé cuánto, no sé no sé cuánto vaya a durar este contexto, pero me queda claro que cada vez se agrava más. ¿No? hoy vivimos en una categoría bueno, se puede resumir en una categoría que también está propuesta en la Federación Sociolegal que son palincestos no, no sé si saben que es un palincesto que es, es, estos documentos es una categoría arqueológica ¿no? de un documento que tiene distintas escrituras que sea, sea sobreescrito sobre ellas es un documento antiguo que ha tenido varias escrituras este es nuestro derecho estatal ¿No? tenemos todavía digamos eh, resabios de la constitución del 17, que estuvimos festejando ahora su centenario, festejando entre comillas, este, eh, con tecnología completamente neoliberal, por decirlo así. Conviven ahí un montón de cosas que solamente se pueden entender bajo esta esquizofrenia en cuando salen en ciertos contextos concretos. No, no tenemos un derecho coherente. Más nos vale aprender eso para poder navegar en ese palimpsesto. Si no, si no tenemos eso, nos vamos a estar, creo yo, equivocando bastante. Entonces, no sé, eh, yo creo que esto se podrá resolver con un nuevo pacto político. y Aquí hay que darle subdimensionar a la política y al derecho. El derecho no va a resolver esto. ¿no? O sea, se requiere un nuevo pacto político que ordene, por decirlo de alguna manera, todo esto. Que ya es un, un desastre, pero que, pues, que, bueno, es un desastre, es lo que hay, vamos a decirlo así. No lo quiero calificar de una forma negativa ni positiva, porque me parece que cada tiempo... Tiene su, su, su propio discurso, sus propios medios, eh, o sea, no, no creo que sea muy distinto, la, sobre todo si pensamos en espacios de resistencia, en lógica de resistencia. Creo que el siglo XIX tuvo su propio discurso legal, sus propios procesos judiciales, eh, eh, que nuestro derecho posmoderno de derechos humanos, ¿no? que tiene sus propios espacios, tiene su propio discurso. Lo importante es aprender esos, esos discursos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Eh, mira, yo respecto a lo que comenta, sí, efectivamente conozco el caso de Morelos un poco. ¿no? Lo algo cuando, no este, cuando lo sabía, pero eso, ya lo noté. Eh, mira, dos cosas, dos comentarios. Para mí aquí sí me distancia un poco a veces de las visiones más tradicionales de la antropología jurídica. Yo creo que lo importante en estos procesos es la política, es el potencial transformador que proponen ciertos procesos no en abstracto los pueblos indígenas, porque sí me queda claro que estos procesos sirven para muchas cosas y para muchos intereses, y que no todos son precisamente eh, eh, lo mismo, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh, no, no, no podría calificar o aprobar o descalificar los otros procesos de, de Morelos y de Hidalgo, porque tampoco los conozco, pues no tengo los, los elementos. Lo que sí me queda claro es que la ola expansiva de estos procesos que se dieron en Michoacán se han dado de forma, eh, digamos, también heterogénea. Uh, no, yo no hablé, por ejemplo, del impacto en el legislativo, en donde justamente estas resoluciones eh, en el campo judicial han servido para que estos actores negocien con las fuerzas políticas de su localidad el reconocimiento que tienen. ¿No? no conozco bien a bien el proceso político Puedo conocer el proceso jurídico Pero yo también soy un eh, participante de teoría crítica del derecho Entonces para mí lo importante es la política Vamos a decirlo de alguna forma ¿no? Tampoco conozco por supuesto a detalle ni lo de todo de Chiapas Ni lo de todo de Guerrero Porque no, no participo directamente con ellos Pero me parece que lo importante es que estos procesos Ofrezcan, eh, digamos, energías transformadoras de nuestro Estado colonial Por decirlo de o eso para mí es como lo fundamental o sea, si eso, si en cambio las autonomías van a servir como para ahora algunos autores lo han sostenido que en Oaxaca so sirvieron para sostener al PRI porque, eh, la verdad es que eso no creo que es, no, no, sea como muy, eh, digamos eh, loable por decirlo de alguna forma, ¿no? entonces, todos estos derechos, todas estas transformaciones pueden servir para mucho ¿no? ahora por ejemplo el malestar con los partidos políticos que en buena medida tomó fuerza en estos procesos de comunidades indígenas pues también sabemos cómo se ha utilizado por ejemplo en la política nacional con, los, con ciertos candidatos independientes y puedo decir que bueno, los independientes no tienen nada, por decirlo así, y que tratan vamos a decirlo así, de capturar este malestar eh, con los partidos políticos entonces yo creo que ahí el conocimiento de los contextos eh, locales es lo que nos marca justamente eh, eh, la orientación de decir, bueno, esto va para acá esto va para acá. Eh, por supuesto que estos procesos soy consciente de que pueden servir para nueva disputa faccional al interior de las comunidades o pueden servir para descolonizar al Estado mexicano. O sea, a mí me parece que una aportación fundamental hoy en día de estos procesos es que cuestionen el ayuntamiento como única forma de gobierno municipal. Eso, eso es transformador. Eso es indianizar el Estado no lo que están haciendo Cherano, lo que están haciendo ayuntas, lo que están haciendo las comunidades que están en cuarto nivel de gobierno están transformando el Estado desde ahí y además lo están poniendo en una lógica que pensemos como abogados, Es va a ser un gran desafío para el derecho, incluso para cuando uno piensa ¿se puede otro derecho que no sea el que tenemos? ¿cómo regular, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, que cada municipio que avanza en este tema no tenga ayuntamiento pero tampoco tiene la misma forma de gobierno Cherano y Ayuda, no van a tener la misma forma de gobierno si gana un chup, tampoco. Cada quien va a tener... Ahí sí va a ser como, la, como comunidades. Cada municipio tiene su singularidad. El derecho estatal trabaja sobre homogenización, no sobre singularidad. Ahí hay una fuente de desestabilización del derecho estatal potentísima. Eh, que para pasar al tema de la investigación, creo que es nuestra responsabilidad visibilizarla. Eh, hay algo que yo trabajo... Y bajo esta perspectiva y con este grupo de epistemologías del sur ¿no? eh, hay algo que nosotros llamamos sociología de las emergencias ¿no? que es que hoy en un contexto en el que el país pues quizás ahorita está viviendo un proceso para un sector amplio de esperanza por el tema de Andrés eh, Manuel López Obrador, del gran escepticismo otros de que ya, ya se quieren ir del país no, <risa> no sabemos pero que, que en meses atrás y que también yo no sé si va a haber una gran transformación en realidad eh, ha sido un proceso de, pues de muerte, de violencia, de despojo, de todo lo que nos conocido. Pero nosotros no podemos quedarnos nada más con eso. Es nuestra obligación también visibilizar lo que está, las resistencias, la dignidad, la humanidad que surge en este, en este tipo de contextos. Y como yo les digo, esto se ha producido en un contexto de muerte, de violencia, de narcotráfico, de expulsión, de despojo... Y sin embargo, la gente ha resistido y ha creado estas alternativas. Y ahí sí es la gente, no somos partidos políticos, no somos políticos. Son las comunidades indígenas las que han puesto a prueba sus conocimientos, sus sabidurías, su epistemología, para ponerla a prueba en desafíos hiper que enfrentamos como sociedad nacional en, en todos los contextos. Y me parece que eso la academia tiene la obligación de visibilizar si aspiramos no solamente a un Estado poscolonial, a un derecho poscolonial o lo que sea, también tenemos que aspirar a una academia que sea capaz de mirar lo que se produce fuera de la academia. Hoy yo cuando veo y escucho a mis amigos de ahí de Ayutla, cómo se están reimaginando, pensando su gobierno municipal, pienso, ¿quién de mis colegas de la UNAM, de cualquier institución, está pensando eso? no estoy pensando de que sí hay que cambiar el artículo tal, que si sí, hay que aumentar tres días para no sé qué cosa esas son nuestras discusiones sobre política y democracia y en cambio quienes están llevando las discusiones de verdad, son la gente de abajo que a veces ni estudios tiene pero tiene sentido común, tiene el conocimiento que les ha dado la organización de su comunidad, entonces a mí si me preguntas, creo que la academia va muy atrás, como siempre lo hay ido, entonces por eso para mí es importante que visibilicemos estas acciones, que hagamos un nuevo compromiso social con estos actores en el cual pues ya abandonemos también esta visión un poco apostólica de que los intelectuales, los abogados, los antropólogos vamos a ir a salvar a las comunidades, sino que aprendamos de ellos. Porque ahí la verdad, quien está dando clases son ellos. Yo creo que yo aprendí muchísimo más con Cherán de Derecho que en la Facultad de Derecho correctamente, no, este, eh, eh, eh. y eso es importante. Necesitamos una academia también así, no, porque hoy no estamos como para privilegiar y decir no, no este espacio es el único que produce alternativas. Hoy necesitamos las alternativas de donde vengan, no y muchas veces vienen de los sectores que menos pensamos. ¿no? Necesitamos entonces justamente, bueno, lo que un poco el planteamiento de la investigación que yo he estado realizando va a salir en un libro ya reciente, el siguiente año, eh, eh, es esta idea de ecología de saberes. Nosotros necesitamos, y eh, eh, de ecología de saberes jurídicos, no reinventar también la noción de pluralismo jurídico, no como un hecho social, no nada más como un lugar en donde conviven much, muchos derechos, por decirlo de alguna forma, sino cómo a partir del conocimiento de esos derechos podemos producir alternativas que necesitamos para los problemas que tenemos. Eso es lo que ha hecho cherán eso es lo que han hecho estos procesos. Hibridar formas de conocimiento y de movilización legal para producir nuevas cosas. Que son problemáticas, que son contradictorias, que no son perfectas. Sí, pero responden a desafíos que de otra manera no se habían podido eh, responder, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, para mí hoy la investigación tiene que ser una investigación. acción, ¿sí? Porque yo no soy un antropólogo que vive en Francia, y venga aquí a México, y después ya diga, ah, bueno, pues, está pasando eso, y al fin y al cabo después me regreso a mi país, y voy a vivir bien, y no me interesa. O sea, claro, la violencia me puede tocar a mí, a mis, a mis, a mis amigos, a mi familia, o sea, yo tengo que comprometerme con cambiar esa realidad. ¿no? Entonces, eh, tenemos que cambiar esa realidad, pero no desde la soberbia de la academia tradicional, ¿no? que va a postular a los lugares de la ignorancia, la verdad, ¿no? sino a aprender de lo que nos están enseñando hoy quien ha desarrollado por ejemplo eh, medidas de seguridad distintas a las de los estados de excepción las comunidades indígenas eso la CRA nos lo viene enseñando desde hace muchísimo tiempo nos hace falta estudiar eso pero estudiarlo no como una curiosidad antropológica que eso también es el otro problema a veces, es como una cosa para los indígenas y ya, no, así a muy bien para ir ¿Pero por qué no aprender de eso? Obviamente, tenemos contextos distintos, diferencias, di diferencias, no es que repliquemos automáticamente, pero sí que podemos aprender unos de otros. ¿De claro, eso se trata de la, la interculturalidad? O bueno, se supone ¿no? que de eso se trata. ¿no? Eh, finalmente, eh, para el tema de eh, hasta dónde llegará esta, lo de la esquizofrenia, eh, no lo sé, ¿no? pero yo creo que también esto... Eh, desde mi punto de vista responde a un desafío típico de nuestra teoría crítica. ¿no? Eh, las grandes, pues eso, los que tengan un poco más de noción de filosofía, habrán leído a Jean-François Lyotard, ¿no? eh, eh, este fundador de la idea del de, eh, posmodernismo. ¿no? La gran crítica del posmodernismo a los metarrelatos, incluyendo la teoría crítica, pues es justamente su simplificación de la realidad que hoy sabemos que la realidad es mucho más compleja de una simple explicación maestra de lo social o de lo político. Es cierto, vivimos en mundos muy complejos. Bueno, esta idea de la esquizofrenia legal, pues es eso. Vivimos en un derecho estatal completamente pulverizado, contradictorio, que un día dice una cosa, o una institución dice una cosa y otra dice otra, etc. Yo creo que la idea es asumir ese desafío. Es decir, no... No caer entonces en esta actitud nihilista del posmodernismo, de decir, bueno, pues como todo es tan complejo, pues que sí. sigamos nadando en la complejidad, que de pronto eso es lo nihilista de a veces de esas lecturas, ¿no? Sino que tenemos el desafío de pensar en nuestro tiempo, es pensar lo complejo con compromiso. Si asumir que la esquizofrenia legal representa un gran desafío para tener un mapa cognitivo, como diría Frederick Jameson pero necesitamos ese mapa para actuar porque sin mapa son opulencias ne eh, necesitamos reconquistar un mapa que nos permita saber por dónde nos vamos a mover nuestras acciones políticas y entonces eh, me parece que la idea es esa yo no sé si con lo que se viene que todo parece indicar las encuestas que va a haber un cambio eh, de timón en la presidencia vaya a cambiar mucho o no, no lo sé hasta donde entiendo López Obrador ha dicho que no va a ser una nueva constitución ¿no? entonces, bueno, no, además no sé si, le, aunque quisiera él, le daría o no, no sé este, eh, la cuestión es que eh, yo creo que todavía tendremos un tiempo de esquizofrenia legal ¿no? y creo que más nos vale eh, ir construyendo ese mapa que nos permita dar eh, eh, posibilidades a estas experiencias a estas eh, eh, eh, resistencias que se construyen en México teníamos participantes todavía, cuatro más, sí, sí, gracias Orlando, quisiera hacer un comentario y luego una pregunta cuando dices que ahora se trata de repensar o reimaginar el derecho, pues efectivamente no en las comunidades se habla mucho de derechos individuales, colectivos y todo lo que viene sucediendo. Raíz como de una serie de injusticias que han habido y las que vienen, ¿no? Entonces eh, me pienso cuando me tocó estar en la justicia comunitaria en mi comunidad de la zona mije, pues vi todas estas contradicciones, ¿no? O sea, que sí en el documento tienes derechos, pero ya en, la, en el acto eso no existe, ¿no? O sea, el ministerio público es ley, ¿vale? Pues es ley, entonces mientras dirían ellos, mientras no transgredas la Constitución mexicana, al parecer todo está. Bien. ¿No? pero nos tocó un caso muy rudo y que creo en muchas comunidades eso está como pues muy, muy visible ¿no? Que tiene que ver con el asunto esto de la seguridad secuestros, robos ¿no? y yo recuerdo en una comunidad de daña a la mía decía, aquí la ley interna es muy básica ¿verdad? si alguien agrede a alguien de nuestra comunidad y ese alguien que agrede es de afuera merece la muerte ¿no? Pero si es de la comunidad, se trata en asamblea, ¿no? Y pues así lo han hecho. Eh, da miedo, ¿va? Porque es un asunto que donde está, digamos, pues de por medio de la vida, ¿va? Entonces, eh, ellos siempre se ronqueaban con el agente del Ministerio Público, pero pues también llegaron como a agredir a otras comunidades por, usando las armas, ¿no? Que eso es como la pregunta primera que te quisiera hacer es eh, cómo ves tú este asunto de que finalmente las comunidades autónomas o que están bajo esa línea, pues finalmente el, el primer punto es la protección por, por la vía de las armas, ¿no? que sucedió algo y entonces bueno se armaron y ahí va la cosa. Entonces es como una primera pregunta y la otra tiene que ver con pues esta experiencia que conocí con, con los yaquis recientemente y ellos decían, nosotros no demandamos tanto lo único que queremos es que no nos dorme el gobierno, ¿no? o sea, nada más y ellos al declararse nación y aquí están concibiendo el territorio de otra manera, y esa es mi segunda pregunta y con eso termino ¿tú cómo ves esto del México plurinacional, ¿no? nación de naciones eh, es viable ¿qué implicaciones políticas tendría ¿verdad? en esta reimaginación? Esas serían como mis dos preguntas, gracias. Eh, bueno, muchas gracias, muy interesante, yo soy abogada, me parece muy interesante el planteamiento que haces desde abajo. Solo te quisiera preguntar igual un par de cosas, primero, ¿no es un ataque o una amenaza a la seguridad jurídica estatal, el hecho de que existan comunidades tan diversas? lo que dice el compañero es muy interesante, en usos y costumbres armarse, ¿qué, qué tanto se puede vulnerar al Estado, al Estado a una Nación, por un lado? Y por otro lado, comentaron aquí eh, algunos ponentes, la situación de Chuc y de los evangélicos, de esta escuela de verano, que me parece que, si os a compartir algo me parece muy grave que esté entrando justamente ante este enojo a partidos políticos y demás, se estén aprovechando grupos religiosos, que por supuesto tienen su propia agenda y sus propios intereses, y dudo mucho que sea realmente la de la comunidad. Gracias. Hola Hernando, buenas tardes. Este, eh, agradezco mucho tu ponencia, realmente me pareció muy buena, sobre todo, bueno, voy a comenzar primero por Juan por Tomás, el, el, el tema de la esquizofrenia, a mí me gusta porque retas al Estado, eh, contrario a lo que hace de los, o, o de Arrida, ¿no? por ejemplo, o y porque ellos lo miran más desde los otros, ¿no? los otros que son esquizofrénicos y entonces están resistiendo a ese Estado impositor. Eh, eso me agrada, pero sobre todo eh, va la pregunta en este sentido más sobre, eh, tú señalas que hay que repensar el, el, el derecho, y repensar el derecho, bueno yo lo retomo más en, en el sentido que Dietrich o, o, o Aventura nos señalan eh, que ese derecho está desfasado desde hace un buen rato, esas ciencias sociales están en crisis y están en crisis porque no se contemplaron desde lo que hoy se conoce como la física cuántica, ¿no? se pensaron desde la física clásica, desde, desde un rompimiento con todas las demás áreas y no unificación, ¿no? como, lo, como lo, lo replantean las nuevas teorías entonces ese repensar del derecho significaría entonces mirarla desde una complejidad que ya se ha estado trabajando por ahí, Edra Morín, por ejemplo eh, hace justamente este, este, tratar de, comple de, de completar ¿no? aquello que quedó desde hace un buen tiempo des desfasado por la física clásica este sí este, pues constituye un reto y quizá eh, son las comunidades que ya no están solamente en un acto de resistencia es decir, están accionando y ese accionar es importante porque lo hacen posicionándose ya, ya como actores, no como sujetos el sujeto es solamente el que está ahí detenido, ¿no? el, el actor es el, realmente el que está trabajando, el que está, el, el que está viendo esa realidad y es su realidad no en la realidad del otro eso me parece este, que, que cuando tú hablas de la esquizofrenia del Estado, pues es que entonces ya, no, ya nos estamos dando cuenta que nosotros no somos los locos el loco es el otro que nos impone y entonces desde, los, desde nuestra posición entonces hay que empezar a cambiar la otra es que bueno, nosotros no solamente somos los que observamos y los pueblos indígenas son los que actúan, nosotros también somos parte de esta sociedad, por lo tanto, desde esa complejidad, entonces, ¿qué papel? No voy a mencionar el trabajo, porque también Marcos está ahí, nos habla de tra trabajo y lo voy a tomar como Ana Areno no hace, desde el desde el como la fuerza energética, ¿no? la, fuerza, la fuerza que se impone y no como, no como recibir algo. Nosotros, como, como esa fuerza, ¿qué es lo que nos toca? ¿Qué es el que hacer, que nos toca hacer? Para poder entonces entrar no solamente ver a los otros, sino entrar en ese mismo juego junto con ellos. Este, bueno, me uno a los agradecimientos. Eh, solo tengo dos preguntas. Eh, la primera es acerca de esta idea de nuevas luchas por la libre determinación. Eh, si entendí bien, esta idea de esquizofrenia legal es el resultado de de esta fragmentación y pulverización del derecho estatal y a su vez es el contexto de estas nuevas luchas por la libre determinación si entendí bien, si no me corrige por todo lo que yo quisiera un poco eh, comentar es y me viene a la mente por esta otra corriente que son la idea de la nueva ruralidad ¿no? y que adolece de una falta de historicidad digamos de... Eh, de lo que estaba antes de, de esta nueva realidad ¿no? se monta sobre la idea de que todo lo nuevo es totalmente nuevo porque el contexto es totalmente diferente entonces, a mí me parece que uno de los elementos eh, muy interesantes en Cherán es toda la historia que está detrás de todo lo que aconteció hace seis años ¿no? o sea, eh, tiene una tradición de lucha y de organización que en cierta forma eh, resulta invisibilizada de alguna manera eh, por los resultados actuales y me parece que ocurre lo mismo con otras luchas entonces eh, te pediría si podrías ampliar un poco más esta idea de nuevas luchas por la libre determinación este por mi interés precisamente cuál es tu, tu perspectiva específica de eso y la otra es eh, digamos a, a años a algunos años ya de que ha pasado el proceso de Cheal. Eh, por supuesto que ha tenido un impacto y una expansiva este, en torno a ella y que digamos, se refleja en los, en los ejemplos que, que tú nos diste y que algunos otros que hemos revisado en las sesiones. Pero es obvio que a cualquier acción viene una reacción también del Estado, como siempre ocurre. Entonces, eh, no sé si tú has mapeado estas reacciones jurídicas, legales, normativas que ha habido eh, en Michoacán, eh, especialmente no sé en el contexto electoral, precisamente como freno o como intento de frenar estos procesos eh, que se están llevando a cabo, eh, pues creo que, que en diferentes contextos estatales. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por, por las preguntas. Eh, la verdad es que muy sugerentes muy interesantes también eh, bueno, miren eh, la verdad es que está muy bien uh, no, no se puede dar respuesta a, a todos los puntos porque, porque tampoco tengo toda la, la, la, la, la respuesta ¿no? tema de la seguridad para empezar es, es muy certero el mundo. todos estos procesos eh, y ahí puede tratar de vincular con la última tienen esa característica. Son nuevos procesos de lucha por la libre determinación, desde mi punto de vista, eh, porque responden a factores que no existían antes. Eh, eh, o responden principalmente a factores que no estaban eh, en la agenda anterior. ¿no? Eh, uno de ellos es el tema de la seguridad. Eh, no es casual eh, que el tema de Cherán haya surgido por un tema de despojo de territorio y por violencia del NATO. No es casual que en la yucla de los libres, eh, donde está la base de la CRAC y de la joven y de todo esto, estén estos procesos. ¿no? Eh, la, la seguridad es un tema muy sentido en, todos estos, en todas estas luchas. Y la seguridad viene como un fenómeno creciente, una necesidad creciente a partir, pues como sabemos, del cambio de política al crimen organizado no es que antes viviéramos en el país más seguro del mundo por supuesto, ¿no? ni que estuviera garantizada la seguridad ni nada de eso, pero no se vivía en el contexto que nos, bueno, ya todos conocemos en este país, en el cual la vida se convierte en un elemento fundamental para defender ¿no? eh, me parece que ese es un proceso que no existía y que no estaba presente en, en digamos, épocas anteriores eh, o no estaba presente con tal fuerza decir, ¿no? el narco por supuesto sabemos tiene una historia larguísima en el país no, es, no apareció en el 2006 con los operativos, ni mucho menos eh, pero sí que hay un quiebre por decirlo así es como yo les digo, el tema de, lo, de la heterogeneidad no es nueva ¿no? la heterogeneidad creo que ha existido del derecho estatal, lo que cambia es digamos eh, el, el flujo de esa heterogeneidad la incrementación de esa pulverización entonces, eh, me parece que el tema de la seguridad ha sido uno de los motores que ha impulsado todos estos procesos en las comunidades indígenas. Y que ahí, por supuesto, uno de los temas pendientes, y que yo también quería profundizar más en, eso en la plática, pero ya me fui por otros aspectos que tengo sido importantes, es justamente eh, cómo se engaza eh, esta exigencia por la seguridad con cuestiones muy prácticas. Bien, por ejemplo, nosotros trabajamos con varias comunidades allá en Michoacán que han logrado eh, esta declaración de autonomía eh, comunitaria. ¿Qué es lo que implica? Que el presupuesto que proporcionalmente le corresponde en términos poblacionales lo ejerza directamente la comunidad, pero todas las atribuciones que tenía el ayuntamiento también. Esa autonomía. Sí. Lo que se plantea